A través del deporte mediático se representa el éxito y el fracaso, el esfuerzo y las victorias que el esclavo moderno ha dejado de vivir en carne propia. Su insatisfacción lo incita a vivir por encargo frente a su aparato de televisión. Mientras que los emperadores de la antigua Roma compraban la sumisión del pueblo con pan y circo, hoy en día es con divertimientos y un consumo vacuo que se compra el silencio de los esclavos.